con otro colega del de, de electoral porque les platicamos él es quien hizo la resolución en el caso Cheran, es, es, es muy brillante eh, y bueno hablamos con ellos, miren si hay precedente si hay mayoría en las asambleas se debe, el tribunal va a ordenar que hay una consulta la consulta debe ser libre, previa e informada entonces tienen derecho a que haya personas a darles información expertas en ese tema, que ustedes escojan quiénes vayan, con ser gente de Cheran, por ejemplo, vayan a platicarles contestar preguntas, esa es la parte informada, y si la mayoría dice que sí, el tribunal va a hacer respetar su decisión. En ese momento es que yo tuve contacto. Tampoco les puedo decir que es como Cheran, que yo conozco <coughs> Cheran, pues eh, yo no he ido a Ushuk, ese es el acercamiento que yo tuve, en eso que pudimos este, apoyar, apoyamos, eh, hubo una... Un proceso que se llevó, que primero se complicó y ya finalmente se logró que sí. O sea, el tribunal nunca dijo que no, dijo que sí. La mayoría dice y ya se logró, se hizo la consulta y la mayoría en las asambleas votaron que sí y ahorita ya se cambiaron de régimen. Realmente más, por ejemplo, cuánta intervención puede haber del Instituto de Lingüística del Verano en el pasado y en la actualidad y si en, se metieron en ese asunto tampoco sé ahí es donde no sé por qué pues no estoy ahí no sé eh, esperemos que no me parece que eh, el movimiento actual es un movimiento mayoritario pues de personas dos eh, no sé qué intervención puede haber de, de, de, de ellos ahí bueno, este... Sí. Sí, una pregunta, bien este, en caso de Oaxaca, yo pertenezco a una comunidad de la, de la lengua Mije, eh, que actualmente enfrenta un problema electoral precisamente, eh, donde el, desde el 2017, eh, según veo que, el, que hay un conflicto entre dos sistemas, tanto el sistema indígena, y el sistema electoral del estado. ¿Cómo se llama su comunidad? Mi pueblo se llama Michistlán de la Reforma, que está ¿Es cabecera municipal? Es cabecera municipal. ¿Cómo se llama otra vez? Michistlán. Michistlán de la Reforma. ¿Es en la parte baja? Eh, en la parte Ah, sí, okay, ok. Sí. Y entonces, en el 2017, este, la... al presidente municipal le dieron su terminación anticipada de mandato por... La, asamblea, pues, que, eh, donde la asamblea. La asamblea. Así es. Ah. Entonces, el, el, el, como en octubre le califican al que nombraron como nuevo presidente. Entonces, nomás tuvo como tres meses. Uh -huh. Y en 2017, pero en 2018, vuelvan a acreditar al, al suplente, que el suplente pues eh, no quiso agarrar el cargo cuando destituyeron al, al propietario. Uh -huh. Y entonces actualmente este, el Tribunal Electoral del Estado calificó este, instruyendo al IEPCO, que es el Estado de Oaxaca, que validaron las elecciones del, del, del sistema normativo interno. Entonces el, el IEPCO pues, hace su propia resolución y no da este, validación al, al sistema interno de, de, del pueblo. Entonces hay un conflicto actual y, pues, y ya, ya, pues ya está trascendiendo más allá porque según se ve que hay un interés del Estado para precisamente inmiscuirse en asuntos que es el sistema normativo interno. Entonces este, mi pregunta es, ¿qué tan vinculante es, o qué tan obligatorio es de que el DIEPCO, en este caso, se respete el, el, el, el sistema normativo indígena. Okay. Me di cuenta, primero, que no conteste parte de tu pregunta, que si el código electoral expresamente prohíbe la intervención también, por decir, de grupos religiosos. Mira, eh, no podría, porque imagínense lo que dirían que es un atentado a la libertad religiosa. Entonces, lo que dice más bien el código literal es que está prohibida la intervención de los partidos políticos y organizaciones sociales que los partidos tienen unas organizaciones ¿no? que son parecen organizaciones paramilitares ¿no? Antorcha Campesina y todo mm -hmm. Et, esto está incluido expresamente eh, organizaciones sociales y partidos políticos no dice expresamente algo de organizaciones religiosas porque de por sí luego están descalificando que comunidades son influentes religiosas por organizaciones sociales este, eh, obviamente entonces como sea vendría al caso lo que te platiqué del precedente de que no no intervienen los que no pertenecen a la comunidad no el caso que les platiqué del conurbado san sebastián tutla aunque son los que llamaremos cabecindados que tienen ahí viviendo tiempo si quieren participar tienen que estar respetando la norma del lugar eh, es decir eh, esta intervención que pueden tener de atrás como parte de misioneros, pues no no no veo incluso cómo se podría contemplar en las leyes sin que se pueda atacar como una, una limitación a, Este, pero dependería en qué actividad están haciendo, si se podría comprobar que su actividad está como lesionando un derecho colectivo, es complejo Menos que se diga en el Código Electoral, no veo cómo se podría decir. Es completo lo que plantea ella. Nos damos cuenta. pacto político organización social es fácil de decir, de denunciar, de ubicar. Ya esta actividad es, es más completa. Regresando al, al tema que platicó, miren, su compañero. El, fíjense que los asuntos de defensa del derecho electoral indígena. Justo esa guía de actuación se hizo, aunque dice para juzgadores también para los institutos electorales, de cómo deben actuar en esos asuntos, porque lo que pasaba es que pues yo criticaba mucho las resoluciones, criticaba mucho la forma en que actuaban los institutos electorales locales y decía que donde ni siquiera había problema ya creaban problema entonces en su momento el presidente del tribunal don, el magistrado José Alejandro Luna Ramos de Chiapas entre otras cosas me encargó entonces hace un protocolo ya ven que ahorita hay muchos protocolos de actuación uh -huh. o guía de actuación y ahí vas poniendo lineamientos para cómo resolver mejor esos asuntos uh -huh. lo que está mencionando su compañero es común en Oaxaca el Instituto Electoral Local se llama YERCO. En Michoacán es el IEM, Instituto Electoral de Michoacán, que les dije que ni siquiera habían hecho su acuerdo sobre el escrito que presentó Chera, que nosotros decidimos cambiarnos el de régimen y ya estaba haciendo pronunciamientos en los medios, la considera presidenta. Entonces, pues esos dos circunstancias ni existen. Ni siquiera han tomado la decisión y ya están adelantando su desconocimiento y su prejuicio en un asunto de defensa de derecho electoral indígena el camino jurídico que se lleva es siempre ir primero al instituto electoral local del estado. Así está conformado en la ley. Tú vas y tú solicitas en el caso de Chera. Nosotros decidimos cambiarnos de régimen, por ejemplo. O lo mismo. Son de llaman la autoridad administrativa electoral. Y les tocaría lo que les tocaría bajo sus obligaciones consagrados en los tratados y la Constitución es hacer respetar los derechos humanos de la comunidad, hacer respetar la autonomía, es decir, este, sí, vamos a ordenar a todas las autoridades municipales y del Estado y de la Federación respetar tu decisión, por ejemplo, Chuk, Cheran, de cambiar de régimen. Eso es lo que es su obligación. En la práctica jamás lo hacen. Entonces, ¿qué tiene que hacer la comunidad? Ya apelan a los tribunales electorales llegando a la máxima autoridad, que es el tribunal electoral. ¿Por qué? Porque generalmente los tribunales de los estados tampoco cumplen con esta obligación. ¿Qué pasaría? Debería ir entonces al tribunal estatal electoral de Michoacán, de Chiapas, de Oaxaca, y os digan... Tuvo mal la actuación del Instituto Electoral, violaron la autonomía de la comunidad. Ordeno, ustedes, Instituto, respetar la decisión de la comunidad. Pues tampoco tenemos un asunto en que lo hayan hecho. Entonces, la comunidad tiene que llevar ese proceso a la última instancia. Ya van a apelar, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene cinco salas regionales. Primero va a una sala regional y ya finalmente a la sala social así ha sido en todos los casos hasta ahora que yo he visto o acompañado el que les explique de San Sebastián tutla, por ejemplo. el mismo Instituto Electoral iba a organizar la consulta entonces lo que estamos apelando es que se pare cancele esta consulta el una Electoral confirmó bien, sigan adelante entonces tuvo que llegar a la sala superior Jalapa, está bien hasta la sala superior esto es muy desafortunado es como el amparo, cuando es electoral, esa es la vía. El amparo, ya saben que va a un juzgado federal, a un tribunal de circuito federal, llega hasta la Suprema Corte. que La Suprema Corte no ve asuntos electorales. ¿Por qué tienes que llegar hasta la Suprema Corte? Pues, ya poco a poco tenemos juzgadores, conocedores, sensibles de los derechos humanos, y ya desde la primera instancia ya están dando la razón pues a la comunidad. Entonces, lo mismo en el electoral, tenemos muchas instancias, ejemplos, como dice su compañero, de que pareciera que el Estado quiere imponer incluso el cambio al sistema de partidos. Es el sistema hegemónico, es el sistema del poder. Hay gente con intereses, ¿sí? O sea, es menos manejable o no manejable un municipio que no se rija por partidos los partidos siempre buscan espacio donde colocar a gente a hacer sus proyectos entonces claro que les encantaría que 570 municipios de Mojaca sean para ellos arena libre para la lucha como es en el resto del país entonces es increíble que en asuntos concretos que tienen que ver con la vida interna de la comunidad ¿Cómo si aparece que hay intervención de partidos, de algún actor político, que el mismo Estado no falla como debe de ser? Lo que quiero decir es que lo que está practicando no es en el primer lugar. Y lo único que yo sugeriría es que fuera hasta la última instancia, porque ahí, ahí sí le van a dar la razón a la comunidad, explicando bien toda la situación. Explicando bien todo el contexto. Porque San Sebastián Tutla, si no ves el contexto, dices, pues es mayoría y que ahí viven desde hace 20 años, ¿por qué no se les debe de consultar? Que se consulta a todos y la media dice que se cambia de régimen, que se cambie. Es cuando se debe tomar en cuenta ya especificidades para que la resolución no sea destructora. sí Entonces. Eh, Oaxaca ya es particular porque esa característica particular de que la mayoría se rigen por sistemas normativos indígenas no existe en otro país, entonces tenemos muchos ejemplos pues muy particulares ¿no? eh, como el que comenta su compañero eh, yo sugería que lo más pronto mejor lo puedan llevar hasta la sala superior porque cuando pasa tiempo empiezan a infiltrar justo personas que los partidos logran cooptar y ya es empieza a romper con la cohesión social y con el sistema normativo propio que es una parte importante de la identidad entonces sugiero que se intente parar eh, lo más pronto posible y hay precedente de lo que está platicando su compañero ya ven que les platiqué que en la comunidad así se dice la asamblea pone y la asamblea aquí les dije que en las comunidades sí hay transferencia y rendición de cuentas la asamblea te nombra, si ven que no estás obrando bien o incluso eres flojo, no hablas bien con tus paisanos, lo que sea, la asamblea te puede llamar la atención, te puede multar o te puede ya como última sanción destituir del cargo. Pues esto es un ejemplo para el sistema de partidos, ¿no? Porque pues nunca se nos podemos quitar encima el sistema de partidos. ¿no? Es así como que están. ¿Cuál es el problema? El Estado cualquier estado, lo hemos visto ya en varios en casos así de destitución de la asamblea puede seguir apoyando al destituido hasta dándole el recurso del municipio uno dice pues, ¿por qué? si no lo quiere ni, ni está ya en su pueblo, no lo quieren en su pueblo entonces cuando uno pone, se pone a pensar, son como estrategias, estrategias sí, como para ir a ver si comunidad por comunidad podemos debilitar la autonomía ¿No? O sea, ¿a quién le conviene eso? Pues ya podemos empezar a pensar, ¿no? A los partidos, etc. Entonces, hay precedente de dos asuntos importantes exactamente así. Miren, en el municipio de Tlalistac, de Cabrera, cerca de la capital, su primera presidenta municipal se llama Doña Rafaela Hernández Chávez, es una persona que yo estimo mucho, la considero maestra, y entonces justo pasó una situación así y me llamó. Clarizarte Cabrera, después de una dos asambleas que no salían las cuentas del presidente, pues destituyeron a todo el cabildo, destituyeron, nombraron un nuevo cabildo. Empieza, pues deben de ir al, al Instituto Electoral de Oaxaca, que se llama IEPCO, Instituto Estatal Electoral y Participación Social de Oaxaca. ¿Por qué? Porque ellos dan, y yo estoy en contra, he escrito en contra de eso. Tengo artículos dedicados a a analizar lo que debe de reformarse en Oaxaca y uno es que yo digo que el IEPCO no debe dar constancia de mayoría y validez en esos municipios solo en los que rigen por partidos en esos municipios con el acta de asamblea deben de dar trato de autoridad de la autoridad porque hemos visto a veces mal manejo porque ellos dan la constancia de la validez y mayoría, validan la asamblea quiénes son para validar la asamblea ni conocen las normas de esa comunidad entonces Clarice Cabrera Lleva el acta de asamblea y no lo quieren validar. Un instituto electoral desde ahí tiene que llevar su proceso. El tribunal local, fíjense que revocó lo que dijo el día, ordenó que le dieran circunstancia de mayor validez. Fue a la sala regional de Jalapa, revocaron, ya tuvo que llegar a la sala superior. Es una de las resoluciones también muy bonitas, donde describe en los municipios que se rigen por derecho electoral indígena, la asamblea es la máxima autoridad. Es común que exista la destitución, la sandea nombra, la sandea quita, todo este análisis para ordenar a todas las autoridades en Oaxaca, ordenar exactamente al IERCO, al el Instituto Electoral, emitir la constancia de mayoría y validez al nuevo cabildo. ¿Sí? Este es un, un recente ¿Cómo se llamaba como la comunidad? Clalista, que es T-L-A-L-I-X-T-A-C la listac de Cabrera como yo también acompañé a la comunidad en ese asunto eh, tengo la resolución, a lo mejor hasta conmigo, y ya con la ex presidente escribimos dos artículos sobre eso, estar en proceso editorial eso va a tardar, entonces a lo mejor no tan pronto puedo decir que lo lean pero la resolución la traigo ¿La puedo? se las puedo dar otro asunto de la tribu Macurahue o Guarijío de Sonora es que uno dice, ¿qué interés hay atrás, no? La tribu Macurahue, este se ha opuesto una presa en la región. Conocen muy bien la región la doctora Teresa Valdivia, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Hasta los apoyaba con sus gestiones en oposición a la presa y todo. Entonces, de repente, el Estado de Sonora, como para evitar las mayorías, las asambleas de esas comunidades, Empezó a, a dar trato de autoridad. Ahí son gobernadores a otros. Entonces, cuando me platican con el, con los gobernadores de las comunidades y la doctora Tere, dije: Yo les apoyo, yo estaba en el tribunal, yo les ayudo, que, que vaya el asunto hasta la sala superior, van a ver cómo les van a dar la razón. Y sí, ordenaron a todas las autoridades municipales, estatales y federales de Sonora darle trato de autoridad. A los que fueron nombrados por la Asamblea con base del acta de la Asamblea y con la misma lógica la Asamblea es la máxima autoridad debe de respetar su decisión so, hay precedente de hecho muy bonito muy bien trabajado no debe de seguir pasando es increíble que siga pasar porque creen que el ierco no sabe bien sabe pero este lo siguen haciendo pues entonces su asu y ahorita estoy acompañando a la comunidad Nahua de Tlaxcala con lo mismo, y es ahí a ella su agente. ¿Saben Le que es un agente? No presidente municipal, sino si en un municipio hay comunidades, se llama agente o comisaría, depende del estado, como le sí. llaman a su autoridad. En Tlaxcala se llama presidente de comunidad. Pues tiene un año que destituyeron al anterior y nombraron al nuevo. Entonces, pues fueron mis paisanos que al Congreso, a todas partes, en ninguna parte quisieron este. Pues mandar a respetar su decisión cuando me buscaron diciendo...